Já jsem tady chtěl víc stromů, protože by to potom dalo víc stínu a celkově by se to tady udělalo příjemnější a příjetivější hmm, Eh quería decirles que que sean más responsables con el con lo este el reciclaje, porque en varias partes aquí de y, eh, basurero que traen cosas para reciclar. Entonces la gente no, no hace caso a eso y tira nomás la basura. Entonces que sea más responsable con cuidar el planeta a, a través del reciclaje. Cada uno se haga responsable de la basura que vota, porque todo el mundo la bota en el suelo. Entonces que, la, que sea responsable de votarla en los basura. I Fit all of the new people and all of the new houses and buildings without taking away all of the nature in the city, because there's a lot of new houses that needs to be built. to, byl dostatek pro malé děti i pro ty velké. No. De ser más cuidadosos con, con las cosas que ocupan, por ejemplo, igual ocupan que, que limpien. A ver, por ejemplo, si construyen ciudades que no contaminen tantito, que no tiren cosas a los suelos, que. que. que no. A ver, que no hagan cosas malas con las cosas de la naturaleza. Eso es lo que tratamos. Y que construyan naturaleza. Que hagan. Por ejemplo, lugares donde puedes sentarse y no, no tener que haya mal olor, por ejemplo. Lugares como para leer, todo ese tipo de cosas. Y lugares donde puedan apoyarme, así como por lugares para las cosas.